A partir de este año, en nuestra facultad se va a implementar una nueva tecnicatura como carrera de pregrado que tiene que ver con la gestión de sistemas de riego. Y la misma comenzaría en el mes de septiembre, de dos años y medio de duración, con una salida laboral que nosotros entendemos que estará destinado no solamente a organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales y municipales, sino que tiene una gran inserción eh, en la actividad privada. El perfil del técnico en gestión de sistemas de riego está orientado a este, llevar adelante tareas de topografía, relevamiento de características de suelo, eh, análisis y determinación de la aptitud del agua para riego, eh, mantenimiento, control y seguimiento de sistemas electromecánicos y electrónicos, de, de, lo, del funcionamiento de los mismos eh, y finalmente hacer una transferencia del conocimiento a los productores de manera de transformarse en un puente o en un intermediario entre los productores y los profesionales del área de la agronomía, de la hidrología y de la hidráulica. También está previsto eh, la posibilidad de que estas tecnicaturas dé lugar a este trabajo independiente. Entonces, están previstos algo vinculado con el emprendedorismo y la posibilidad de dirigir sistemas de riego de parques y jardines. Lo que queremos señalar es también que están previstas dos cohortes o sea, dos años en que hay periodos de inscripción, que el primero sería este año y obviamente el segundo será en el año 2018